Hoy tendremos la presencia de un invitado bastante importante y que conoce bastante del tema con el, del, del que vamos a tratar hoy en día. Joana, cuéntanos quién es nuestro invitado. Así es, Patisita. Te cuento y les cuento a todos los que nos están viendo que va a estar con nosotros el abogado y periodista Israel Quino. En esta ocasión él va a estar acompañándonos por vía Zoom. Muy buenas noches, querido Israel. Gracias por conectarte con nosotras. Muy buenas noches, eh. Joana, Patricia, agradecido por la invitación, honrado de participar nuevamente en Lengua de Trapo y a la audiencia en todo el país, un cordial saludo Adrián, muchísimas gracias por, como ya te había dicho Joana, por estar con nosotros como ya se te había, ya tenemos una agenda que se ha marcado en estas últimas semanas eh, vamos a tratar justamente contigo hoy el tema que es eh, la reforma judicial, este tema que se ha venido dando re, gracias a este suceso de Richard Choque. Adrián, para hacer una pequeña introducción, me gustaría consultarte respecto a la reforma judicial que se ha dado en 1999 y por qué esta reforma ahora no sigue, no es efectiva hasta ahora, ya más de 23 años. Podríamos hablar eh, en la historia reciente, Patricia, cuando menos de tres reformas judiciales. La primera que tuvo lugar el año 92 con el eh, sistema de partidos y un acuerdo político ¿no? para generar reformas a la justicia boliviana. Estas reformas se materializaron primero, eh, años después, instituyendo en Bolivia el sistema de partidos, acordó modificar la constitución, para institucionalizar, para crear, por ejemplo, instituciones tan importantes como Instituto Federal de Defensoría del Pueblo para la defensa de la sociedad, Consejo de la Judicatura que no teníamos en el país y el, el Tribunal Constitucional que tampoco lo teníamos. Las acciones de constitucionalidad las resolvían en la justicia ordinaria, no vía Tribunal Supremo. Entonces la primera reforma inicia con ese sistema, eh, con ese acuerdo del sistema de partidos del año 92 y sustentan, ¿no? vía reforma constitucional del 94, una primera modificación, una primera reforma judicial que tiene lugar en el año 98. El segundo momento importante, cambiar el sistema procesal penal en Bolivia, que se aprueba en el 99, pero... Eh, hace efectivo se materializa, se pone en vigencia el año 2001 con el denominado nuevo código de procedimiento penal la reforma más importante que pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio esto qué significa antes el juez que investigaba era el mismo juez que juzgaba hoy investiga la fiscalía y, juez, eh, y juzgan los jueces de sentencia, ¿no? ese es el sistema acusatorio, se instaura en Bolivia el sistema de oralidad penal, justamente estamos ¿no? de todos a, también expectantes a nivel nacional respecto a lo que está ocurriendo en esta eh, formalización de una acusación de parte del Ministerio Público y el inicio, por ejemplo, de un juicio oral público contradictorio y continuo respecto a la ex senadora Jenny Áñez, entonces, cambia esa reforma. La tercera reforma procesal penal que tuvimos en el país, por encontrar elementos que realmente han cambiado ¿no? la propia institucionalidad orgánica, se le da a partir de la vigencia de nuestra Constitución Política, que hace unos días cumplió 13 años de vigencia en el país, donde se institucionaliza, habrá que evaluar si fue o no la mejor forma, de que el pueblo boliviano, mediante el voto, elija a las máximas autoridades del órgano judicial boliviano. Entonces, hay reformas ¿no? que han tenido lugar. En esta última, del 2009, por ejemplo, se eh, disgrega la justicia ordinaria respecto a la justicia indígena, originaria campesina, en igualdad jerárquica. ¿no? Y a partir de ahí, una serie también de reestructuraciones orgánicas que ha tenido el órgano judicial y devienen, ¿no?, eso deriva en la promulgación de la ley 025, ley del órgano judicial, que además está, y es una de las cinco leyes que tiene nuestra constitución, en las disposiciones transitorias. Entonces, eh, cuando menos podríamos identificar esos momentos. Hoy, el verdadero desafío de aquí en adelante ya no es hablar de reformas judiciales, Joana y Patricia. Hoy debemos hablar de reestructuración judicial. Adrián, has mencionado que gracias a la Constitución que se ha aprobado en el 2009, nosotros los ciudadanos somos los que elegimos a nuestros jueces. ¿Tú crees que ese, eh, si no me equivoco, las elecciones judiciales se llevaron a cabo el 2010, ¿correcto? Si más no estoy mal. El 2011. El 2011. Gracias por la aclaración. ¿Tú crees que nosotros los ciudadanos no hemos estado correctamente informados al momento de emitir ¿Nuestro voto por nuestras autor máximas autoridades judiciales? Sí. Yo eh, coincido en que no es la mejor forma eh, para eh, definir mm, meritocracia judicial, ¿no? Eh, cuando un filtro político no, en un filtro político no participa, por ejemplo, de manera objetiva, de manera eh, eh, pues, formal el sistema de la Universidad Pública Boliviana, por ejemplo. Porque eh, al solamente ser una valoración política, ¿no?, eh, podría eh, sujetarse a una definición de un órgano político solamente, ¿no?, el filtro principal de ver quiénes están en la plancha de, las, eh, de los candidatos a autoridades judiciales. Y el pueblo... Fuera con los porcentajes que fueran, como en la última elección, así sea ínfima la votación, está legitimando esa decisión. Aquí es importante, el tiempo ya no nos da para cambiar, es poco probable. Primero por, el, por los tiempos, ¿no? Hasta el siguiente trimestre del 2023 podría eh, activarse una reforma parcial de la Constitución vía referéndum, ¿no? Si se quiere tocar la forma de elegir jueces. Yo lo veo casi improbable por el tiempo. Segundo, por las condiciones coyunturales políticas. En el momento en el que se apertura el debate nada más de, de realizar las preguntas de reforma constitucional, se va a generar un caos social y político. Se va a dar pie a una crisis política y social por las demandas que quieran incluir eh, muchos sectores. Entonces, políticamente, jurídicamente, hay imposibilidades materiales de reformar en este momento la, parcialmente la Constitución. Por ello, no creo que se cambie la elección por voto popular de altos magistrados. Sin embargo, la forma de llegar a eh, consensuar, a definir esa plancha, si se quiere, no de eh, postulantes y cuya lista recién vaya al legislativo y el legislativo de los 10, de los 15, de las 20 sugerencias que tengan el sistema de universidades o la sociedad civil puedan evaluar esos perfiles ah eso es un, un tema diferente, no y ahí ya se podría decir que con la participación de colegios profesionales, de, de abogados la sociedad civil, la ¿no? universidad boliviana los propios medios de comunicación Joana y Patricia son ustedes que también ven ¿no? en el día a día qué profesionales del derecho están destacando, en los periódicos qué profesionales del derecho están generando, publicando, generando investigación, opinión jurídica, análisis de coyuntura judicial. Entonces, también pueden participar y sugerir una suerte de nombres que puedan ser, puede ser de pronto también evaluados por el filtro político en la Asamblea Legislativa, y una vez que se depilan las planchas, nuevamente va a, al pueblo para que se legitime mediante el voto, elija por quienes eh, deben ser sus autoridades judiciales, pero esta vez con un mandato en específico reestructurar de arriba hacia abajo. cambiamos jueces arriba, pero también cambiamos jueces eh, de mando intermedio, como son los vocales, pero también los jueces ordinarios que están en el nivel inferior. Yo les voy a compartir un par de datos. En Bolivia tenemos más de mil jueces, ¿sí? La mitad, por lo menos un poco más de 500 jueces, no son jueces de carrera. ¿Qué significa? Que nunca se han sometido a un proceso de institucionalización de sus cargos en otras palabras, no les han tomado examen desde el año 2010. Entonces la pregunta es, ¿ante quiénes estamos acudiendo para que nos juzguen en el caso de las comunidades litigantes? Allí es el primer, ahí deriva, ahí tiene la base del primer elemento ¿no? de desinstitucionalización del órgano judicial. Entonces, si no tenemos jueces de carrera, si no tenemos jueces que ni siquiera han dado examen para permanecer en los cargos, entonces pues difícilmente se puede lograr ¿no? esa anhelada, esa ansiada búsqueda ideal de la justicia. ¿Qué es justicia? Nos decía Ulpiano, desde el derecho romano es clásico, no dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿cómo podrían impartir justicia si ni siquiera están habilitados luego de procesos de evaluaciones de desempeño la mitad de nuestros jueces en Bolivia? El último caso de velado ¿no? por el feminicida serial, Qué mala casualidad, por ponerlo entre, entre comillas, que ese juez de ejecución penal no era un juez de carrera. Y digo mala casualidad porque cuyo hermano era el expresidente del Consejo de la Magistratura, que debía evaluar el desempeño, tomarle exámenes al otro hermano. Entonces, esa es nuestra realidad jurídica, judicial, lamentablemente. Entonces, si cambiamos arriba la modalidad de la elección de jueces, también cambiemos en los mandos intermedios y en los mandos inferiores. Lo que no significa, Joana y Patricia, eh, que eh, todos los jueces sean malos. Por supuesto que en el país existen buenos jueces, buenos fiscales y buenos vocales, pero hay que separar los malos operadores de justicia de este grupo de buenos operadores de justicia. Así es, querido Israel. Yo recuerdo perfectamente las elecciones del 2011 y para serles sincera y contarles, no sabía por quién tenía que votar. Fui a votar porque tenía que emitir mi voto, pero no sabía qué ofrecían, no sabía, realmente no tenía idea por quién estaba votando, solo fui a votar por cumplir como ciudadana. Y quizá ahora me arrepiento porque... También tienes que conocer quienes van a subir a tremendos cargos, son cargos que, que demandan muchísima responsabilidad y es una responsabilidad como nosotros de, de, de un pueblo boliviano de también hacerle frente a todo esto, ¿no es cierto? Claro, yo, y no solo, o sea, también informarnos, creo, como pueblo boliviano, porque considero que no ha estado carente la información respecto a, esto, a estos candidatos, sino considero que la ciudadanía no ha tenido la voluntad de justamente... Eh, Conocer a estos candidatos, no te, tal vez no tienen la voluntad ni, ni el tiempo, ¿no? Sinceramente, para serles sincera y, y, y, y todo, yo me tomaba el tiempo de buscar quiénes eran y no había nada. Todo, solo tenía su currículum, qué año había salido, eh, su profesión. Y eso era todo. No había más. No, no, y sinceramente no había más. Doctor, si usted sabe qué más habían en esos currículos, por favor hágamelo saber, porque sinceramente yo he buscado y no he encontrado, y quizá como yo muchas personas también. Vemos una justicia súper corrompida. Esa es la verdad, querido doctor. Entonces, para tener un cambio en esto, ¿cómo cree usted que se debería iniciar? Bueno, eh, no solamente en el 2011, sino también en el 2017, fuimos a dos procesos ya eleccionarios para elegir máximas autoridades judiciales en el país. Entonces, han tenido el chance de cuando menos dos veces generar cambios importantes. Les voy a compartir otro dato. El primer proceso eleccionario del año 2011, se eligen máximas autoridades en el Tribunal Obra Ambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, las cuatro instituciones más importantes en materia de justicia en Bolivia. Cuando eligen a un alto magistrado para una entidad, vamos a poner el ejemplo para no generar susceptibilidades al respecto, eligen para la institución A de una de las cuatro, acaba los seis años de su mandato y este mismo eh, jurista vuelve a postular a, a la Asamblea Legislativa, ya no por la institución A, sino va a la institución B lo vuelven a habilitar y hoy está cumpliendo funciones. Es parte, este jurista, de la crisis judicial porque teniendo dos periodos en diferentes instituciones eh, con el mandato del pueblo, el filtro político, las elecciones, lo que ustedes quieran denominarle, no logra cambiar en nada. Como si no hubieran otros profesionales que aporten a este cambio o son solamente ellos los iluminados del derecho en de Bolivia para que no haya otros más a quienes se les dé la oportunidad, esas incongruencias hoy las tenemos y son parte ¿no? de este sistema judicial que se encuentra en estado vegetal. ¿no? Si no lo transformamos hoy, las consecuencias van a ser mucho más funestas para la sociedad boliviana porque nos damos cuenta a raíz del caso del feminicida serial, que estamos en alto riesgo. Porque no sabemos cuántos criminales sentenciados han liberado a título de interpretar estas resoluciones judiciales eh, no, eh, fuera de toda normativa eh, que los excarcelan. ¿no? Estamos en un riesgo permanente en este momento. Sobre las condiciones que, que, deberían, que deberían cumplirse de aquí en adelante. Primero, que eh, eh, yo le planteo y por, esta, por este tiempo que ustedes me permiten, voy a pasar a explicar estos cinco puntos que me parecen importantes, no de la reforma, de la reestructuración judicial. Primer elemento, cuando uno acude a una instancia judicial, acude en búsqueda de justicia. No acude para ir a gastar dinero, para eh, que encuentre injusticia en los estrados judiciales. Entonces el Estado tiene que verdaderamente garantizarle el derecho a la justicia y para el Estado debería ser una política estatal, una política pública con un enfoque de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Ya no hay que, y ustedes también quizás habrán visto, hay personas que cuando se acercan a un palacio de justicia, a la fiscalía, a los juzgados, se persinan porque dicen ojalá nunca caiga en esto, en este sistema. Claro, porque le tienen miedo a quienes les van a juzgar, porque no garantizan de manera objetiva, imparcial, en muchos casos, no en todos, por supuesto, la búsqueda de la, y la otorgación de la justicia. Ahora bien, el segundo elemento debe estar en razón de un compendio eh, normativo, un paquete de leyes que acompañe, por supuesto, la reestructuración judicial. ¿Sabe cuál debería ser la primera ley que se enciende? La ley de eh, punitiva contravencional contra autoridades judiciales. ¿Por qué el juez se cree intocable? ¿Por qué el fiscal eh, se cree eh, intocable? Claro, porque no existe una normativa que los procese cuando se equivocan. En los juzgados, Joana eh, y Patricia, existen personal de apoyo jurisdiccional que pueden ir, desde quienes no son parte, pero apoyan, los que hacen prácticas supernumerarias, oficiales de diligencias, auxiliares, actuarios, secretarios de juzgado. Cuando este personal de apoyo jurisdiccional se equivoca, ¿no? esos errores pueden ser subsanados. Pero cuando se equivoca el juez, no tiene otro nombre que prevaricato. Y el prevaricato es un delito, y debería tener una pena, pena sancionatoria mínima de 20 años de cárcel, ¿cómo es posible que una persona a quien se acude para que actúe con la imparcialidad que le faculta la ley y la constitución, esté metido en actos irregulares, sea parte de una organización criminal que libera feminicidas entonces Adrián, necesitamos un paquete normativo efectivo al respecto Adrián, te interrumpiré, tenemos que irnos un corte, por favor y retornamos en breve. Está muy interesante esto que nos estás explicando sobre los cinco puntos que se requieren para esta reestructuración judicial. Volvemos después del corte. Y Adrián, espéranos un tatito, por favor. Solo aquí, solo aquí, lengua de trapo. Solo aquí, solo aquí, lengua de trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y seguimos con el abogado Israel Kino, el cual nos estaba comentando sobre los cinco puntos de la re reestructuración judicial. Querido doctor, nos hemos quedado en el punto dos. Así es. Eh, un tercer elemento que podrían considerar quienes hoy asumen el gran desafío de reestructurar, ya no hablamos de reforma, de reestructurar judicialmente este órgano de poder, tiene que ser un sistema de gestión que tiene que ir desde la identificación georreferencial, desde la ubicación de los juzgados, porque están mal distribuidas en todo el país, y además por la cantidad de población en determinados lugares, no abastece la cantidad de jueces para atender, hasta la digitalización plena del sistema procesal en Bolivia. No solamente audiencias virtuales para cautelares, no solamente para el sistema penal, puede habilitarse para todos los sistemas, para todas las áreas y generar la garantía pues, efectiva respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y tener expedientes electrónicos. ¿Qué pasa con el tema de la distribución de juzgados? Aquí en La Paz, eh, Joana, si una persona, por ejemplo, quiere acudir a, para obtener justicia en eh, Ixiama, por ponerlo en un lugar alejado, tiene que... Eh, de donde se encuentre en este lugar de más y, y el juez esté declarado en comisión o en suplencia y no haya autoridad allí, tiene que peregrinar siete horas en búsqueda de la justicia ¿no? y tener ese tiempo de distancia respecto a ¿no? eh, los mecanismos procesales que puedan activar. Imaginemos que hay un asesinato. Entonces tiene que acudir a siete horas para que denunciar el caso ante una instancia fiscal o policial vuelve siete horas hasta que notifique. Y así, ¿no? en, primer, en cada actual procesal, tomarse esa distancia. En el caso solamente de la zona sur aquí en La Paz, donde se encuentra el estudio del canal, la cantidad de población de la zona sur en La Paz ya no abastece, la cantidad de juzgados no abastece para atender ¿no? a la población litigante solamente de la zona sur aquí en La Paz no hay la cantidad de jueces suficientes. Entonces, esa forma de distribuir poblacionalmente nos va a dejar entrever que necesitamos más juzgados, más jueces. ¿Para qué? Para que la comunidad litigante se acerque y tenga las posibilidades inmediatas, vía celeridad procesal, de buscar justicia, ¿no? Hasta la digitalización plena de los expedientes electrónicos. Eso es el sistema gestión Un cuarto elemento tiene que ver con presupuesto el, el órgano judicial no tiene siquiera el 1% del presupuesto general del Estado. Hoy es importante que se le pueda incrementar el presupuesto, entre varias cosas, para contratar y pagar más jueces, para que haya más personal eh, judicial y lograr generar pues, una atención debida a quienes buscan justicia al momento de asistir a un estrado judicial. Esto de la mano del quinto elemento meritocracia judicial van a ayudar a identificar primero los malos operadores de justicia y hemos dicho, si existen malos operadores de justicia, hay que separarlos de los buenos y estos malos operadores que dejen de ser parte de la fiscalía, que dejen de ser parte del órgano judicial y quedémonos con los buenos esos, esos buenos jueces hay que garantizarles carrera judicial estabilidad laboral mejores salarios, porque son buenos operadores, buenos jueces, buenos fiscales, buenos vocales, que continúen esa carrera institucionalizada. Y el otro tanto, que ya no va a ser parte del órgano judicial, convocar de manera inmediata a procesos de calificación de méritos, de evaluaciones, para que sean parte como jueces, ¿no?, del sistema, de un órgano de poder como lo es el judicial. Entonces, a estas tareas que podemos cuando menos centrarnos en cinco puntos, hay que sumarle ya en la estructura quiénes lo van a hacer. En un momento se pensaba, como ocurrió en la historia electoral en Bolivia, ¿no? convocar un consejo de notables, nada más ultraconservador, que decir que este grupo de personas son notables y los demás somos innotables. ¿no? O sea, esa es una incongruencia pues histórica, ¿no? De respecto a convocar quienes sí saben y quienes y los demás no saben, así que estén atentos a escuchar. No está en un grupo que pueda, pueda aportar al respecto. Todos podemos hacerlo, todos, y no solamente los profesionales en derecho, pueden todos aportar a esto. Entonces vamos a requerir de la institucionalidad democrática. Si solamente hablamos de, de materia penal, ah, entonces necesitamos políticas criminales estatales, que puedan generar cambios importantes en la justicia penal. Si esto, y esto es competencia del órgano ejecutivo. Pero además de esta política criminal, se van a, van a requerir el principio de legalidad. Tendrán que acudir a la Asamblea Legislativa plurinacional para aprobar, sancionar y aprobar leyes. Ah, entonces, órgano legislativo. Pero también el propio órgano judicial puede ser parte en este momento de manera inmediata de esa reestructuración, evaluando calificando, tomando exámenes a sus jueces para ver si están actualizados ¿no? a ver si jueces cumplen con el desempeño de sus funciones, y yo me animo a decir inclusive Joana, sometanlos a las pruebas del polígrafo para ver si están afirmando si están diciendo eh, la verdad cuando actúan de manera imparcial en sus, en sus resoluciones así coadyuvamos para garantizar la independencia de un órgano de poder y allí dos elementos más la universidad pública o privada, el sistema de la universidad boliviana, que evalúe, que sea parte de estos procesos de calificación meritocrática, la sociedad civil, medios de comunicación, sustanciales para sostener este debate, estos cinco puntos que pueden servir como aporte a este proceso de reestructuración judicial en Bolivia. Adrián, has mencionado bastante la palabra meritocracia. Si bien es cierto que también has mencionado que sería muy ultraconservador eh, conformar un grupo de notables, ¿no es cierto? Que ¿Y quiénes determinarían quiénes serían esas personas notables y los no notables? Yo quisiera hacerte una consulta. En relación a la última reforma que ha sido del Código Penal, sin más no recuerdo, ha habido como un consejo de notables que han que han hecho esta reforma, que han, que han solicitado esta reforma del Código Penal. Como ya te había preguntado antes, ¿cuán efectiva ha sido y por qué, si ha sido efectiva, por qué hasta ahora seguimos tropezando con estos asuntos por un lado, por el otro has mencionado el tema del presupuesto. En este caso, ¿cuál es la posibilidad de que se pueda incrementar el presupuesto para el órgano judicial? Y por último, ¿tú crees que ahora, todos los aspirantes a ser jueces sí. y formar parte del aparato, del órgano judicial, tengan las mismas oportunidades, es decir, que todos eh, tengan las mismas oportunidades, ya sea de acceder a cursos, capacitaciones, eh, sí. y todo lo que se requiera para ser un juez idóneo, un juez o un operador de justicia idóneo. Muy importante lo último, de Patricia. Vamos por adentro. Les voy a compartir otros datos sobre la reforma judicial eh, en materia penal del año 2001. Se aprueba en el 99 la ley, pero se aplica desde el 2001 con el procedimiento penal. En el momento en que se aplica el procedimiento penal, vi un grupo de expertos, ¿no? una copia prácticamente del modelo eh, alemán para ese momento, reinstaurar instaurar el, los juicios orales en Bolivia, que era la innovación, el sistema ya no inquisitivo, sino un sistema uh -huh. judicial, juicio de la pública y contradictorio. ¿Por qué se cambia la forma del sistema judicial penal? Porque habían en, los, en las cárceles bolivianas por lo menos un 82, 83% de detenidos preventivos sin sentencia. ¿Qué significa? Que de todos los privados de libertad en Bolivia, 8 ¿no? de cada 10 eran preventivos, no tenían sentencia. No, el sistema no funcionaba con el sistema inquisitivo. Con la proyección del sistema oral, ¿no? el sistema acusatorio, se tenía que pues, reducir y por lo menos eh, debería eh, invertirse las cosas, 80% de condenados y 20% de detenidos. Esa era la proyección ideal. Hoy día, a 20 años de la aplicación del procedimiento penal en Bolivia y todas las contrarreformas, tenemos... 74% de detenidos preventivos. ¿En qué ha cambiado? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué mensaje nos da el, el, el, las reformas del sistema penal? Que así tengamos las mejores leyes nunca va a funcionar. ¿Por qué razón, Joana, Patricia? Porque el problema no está en la ley. El problema está en quienes hacen cumplir esa ley. Los operadores de justicia. Entonces, por eso yo incido en decir, reestructuren, porque so, está en ellos el problema, no está en la ley. La ley puede ser perfecta. El problema está en los malos operadores, no en todos, en los malos operadores de justicia. El segundo elemento sobre eh, eh, lo que tiene que ver con el presupuesto. Si nosotros logramos modificar ese presupuesto, vamos a tener inclusive eh, dinero para más infraestructura y generar más... Eh, ...juzgados en Bolivia para ¿no? atender a alta demanda que se tiene pues, en la actividad jurisdiccional. Allí solamente un paréntesis. Si las políticas criminales en este momento no atienden, no convierten la forma de pensar... ...con el apoyo de los medios de comunicación, la forma en la que la sociedad percibe el conflicto... Van, ...vamos a continuar pues, con eh, fiscales que estén viendo mil causas por cada cargo... Entonces, nuestra cultura, nuestra cultura de conflictividad es realmente preocupante, Molina. Creemos que todo se debe arreglar por el juzgado. Hay una diferencia entre familias, proceso penal. Me ha mirado mal, amenazas, proceso penal. Mi vecino no, no, no, no responde a las observaciones que yo tengo, proceso civil. Todo es, en este momento, no hay no hay formas de conciliar, no hay otras vías de conciliación, porque uno debe tener seguramente mucho dinero para acudir y aperturar un juicio. Esa cultura de conflictividad también se la debe cambiar, si no vamos a estar intentando responder a la ingente cantidad de casos que se aperturan en juzgados, ya sea en materia penal, en materia civil. En materia penal es lo más preocupante porque el sistema está colapsando. Entonces, por ello la importancia también de mejorar el presupuesto. Sobre lo último, ¿qué, qué posibilidades materiales existen para que nuevas generaciones puedan ser parte del de sistema eh, eh, judicial considerando un proceso de formación, ya sea de la universidad pública o privada? No hay que discriminar al respecto. ¿no? Entonces, yo soy eh, profesional de la UMSA y no por eso yo puedo manifestar que el sistema de la universidad privada no, no debería ser parte en absoluto. Tienen que estar el sistema público, el sistema privado. Pero a ese profesional joven que está eh, ejerciendo la profesión libre en, en los juzgados, tiene que adherírsele además un criterio de valoración ética. Porque los colegios de profesionales, las comunidades de litigantes, las personas, la sociedad civil, conoce cuál es el comportamiento de ese profesional del derecho. Conoce cómo actúa al momento de administrar, de asesorar, de patrocinar un caso. ¿sí? Entonces, cuando tiene ese comportamiento ético, entonces hay que pues, potenciar a ese profesional para promoverlo y que pueda ser parte meritocráticamente de un cargo en la función judicial. Por ello, hoy día, creen muchos jueces que están allí y ahí se van a jubilar. Que puede ser un sistema de vida. ¿no? Cuando se advierte una mala administración de la justicia. Si existen muy buenos operadores de justicia, que si les garantice la carrera judicial hasta pues que se jubilen también, ¿por qué razón? Porque hay sistemas como el americano que garantizan la carrera judicial. Claro, son sociedades diferentes, son sistemas diferentes. La justicia verdaderamente es objetiva e imparcial. En el caso nuestro no es así. Es un ideal, pero si todos somos parte del cambio. Podemos encontrar elementos coincidentes que nos permitan apuntar a, esta, a este proceso de reestructuración judicial en búsqueda de esa tan anhelada justicia en Bolivia. Que nos comenta. Por el momento nos tenemos que ir a una pausa y volvemos con más de su programa Lengua de Trapo. Solo aquí, solo aquí, Lengua de Trapo. Aquí, aquí, Lengua de Trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo. Querido doctor, nos hemos quedado en la parte donde usted mencionaba que podemos tener las mejores leyes, pero si nuestro, nuestros operadores de justicia no están haciendo no están haciendo las cosas conforme a la ley, no vamos a estar bien. Justamente ahora hemos visto un caso del juez Halcón y hoy día de paso veía en las noticias que quiere, y hace días atrás, que, quería, que está pidiendo su libertad. ¿Se imagina que se la den? ¿Qué cree usted si pasara eso? Porque realmente lo que hizo ese juez es para que esté 30 años preso. Tanto el ex juez Alcón como cualquier otro procesado por la justicia penal en Bolivia tiene el derecho de acudir y activar los recursos que así eh, crea necesarios para asumir defensa en libertad, asumir eh, defensa con reglas Pertinentes, oportunas, normas claras. Y por ello el sistema boliviano también es garantista. Existe una suerte de recursos, acciones constitucionales que también pueden activarse en el caso de eh, pues, creer que se está indebidamente procesando a alguien. Lo que ha ocurrido en esta semana, eh, la justicia le ha negado por eh, una reiterada vez ¿no? la acción de libertad que ha presentado la ex senadora Áñez y se está sometiendo al juicio oral público y contradictorio y en 45 días se debería conocer si la sentencia es absolutoria o condenatoria. La Fiscalía ha pedido 10 años, pero debe someterse a un proceso justo, con reglas <coughs> objetivas, el Ministerio de Público debe actuar con toda objetividad y el Tribunal de Sentencia tiene que actuar con la mayor imparcialidad. Entonces, en el caso de este ex juez puede activar también, ya lo ha hecho en la audiencia, se va a desarrollar más bien la apelación ...incidental del ex juez Alcón, en la que tiene una segunda oportunidad para pedirle a otro tribunal de alzada, superiores, que lo dejen en libertad, ¿no?, producto de la primera audiencia. Pero yo veo poco probable ¿no? que eh, le otorguen detención domiciliaria al ex juez, Alc juez porque tiene bastantes elementos indiciarios respecto a su participación y responsabilidad penal en esa organización criminal, ¿no?, de la que ha sido parte, y el Ministerio Público está, pues, eh, día a día demostrando ese modus operandi bajo el cual operaba este ex juez. Entonces, yo veo poco probable que tenga alguna posibilidad de recuperar su libertad. Ahora bien, ¿no? Eh, ¿Qué delito? ¿Por qué delito se le está procesando momentáneamente? Eso se puede ampliar. Resoluciones contrarias a la Constitución a la Ley porque mediante pues eh, sus resoluciones judiciales malinterpretando la ley de ejecución penal y supervisión disponía, excarcelaba a criminales sentenciados con un certificado médico de una persona que ni siquiera parte del IDIF, no era médico forense desde el año 2014, entonces incongruente que esos fallos hayan tenido algún tipo de valoración, además un médico que diga que eh, la gastitis es una enfermedad terminal es realmente muy grave, entonces yo veo poco poco probable que este juez pues, recupere su libertad por lo menos en este tiempo hasta que vaya un juicio oral eh, debidamente. Hablando de esto, justamente de la actitud y del proceder que ha tenido el juez halcón, se ha comprobado también mediante la investigación que han habido, que han existido abogados y médicos, como lo has mencionado, que han favorecido para que delincuentes como Richard Choque salgan en libertad. Esto ha demostrado que. Eh, ya tenemos un antecedente de consorcio de abogados que lo ha, que ha salido no me acuerdo bien el año con este caso de Yasmani Yasmani Torrico, ¿no es cierto? Tú, o sea, yo tenía entendido que los consorcios solo se daban entre abogados y no así entre policía, médicos y ahora también eh, estos estos implicados estos operadores de justicia Tú crees que, o sea, todos estos personajes for conforman este consorcio de que se podría decir que dejan en libertad a delincuentes? Sí, bueno, es el delito es, eh, se ha cambiado con la ley 1390, ya no es solamente consorcio de jueces y abogados como era el anterior delito. Hoy es, se llama y es el artículo 174, consorcio entre responsables del servicio de justicia. Así se llama ahora el delito y quiénes serían quienes pues incurran en este tipo penal. no Puede ser un juez, un fiscal, un abogado, un conciliador, un policía, un perito ¿no? eh, y estos operadores que son parte del sistema. Hoy se ha cambiado, ¿no? la ley 1390 de fortalecimiento contra la lucha la, contra la corrupción ha cambiado ese tipo penal. Entonces eh, existe no probabilidad en que este tipo de actores, porque no pueden llamárselos de otra forma, pues eh, sean parte de actos ilícitos. Ahora, la pena también se ha agravado. Son de 5 a 10 años la pena privativa de libertad en este caso de consorcios. Ahora, eh, sobre el caso en particular de Electro Salcón. Y les comparto otro dato que también la Fiscalía lo ha hecho público. Ustedes han conocido, como todos hemos visto, que se han aprendido y detenido preventivamente a abogadas, ¿no? que eran las que firmaban estos memoriales para solicitar el excarcelamiento de, de criminales sentenciados, feminicidas pues ocurre que hoy esta abogada era en su momento la auxiliar, la estudiante de derecho del ex juez Alcón una vez que se hace abogada se dedicó lamentablemente ¿no? a generar este tipo de procedimientos ilícitos, ¿no? allí creo que ya tiene que ver no solamente con un elemento, pues, estrictamente jurídico-formal, hay elementos éticos, ¿no?, en el que uno ya, pues, eh, no tiene otra que asustarse, ¿no?, temerle a quienes están ahí de este apoyo eh, de personal de apoyo jurisdiccional, un oficial de diligencias, una ex-auxiliar, como el caso que era esta abogada, dedicándose a ese tipo de trabajos, muy lamentable. Ahora, el juez, el fiscal, son parte de esto y tienen todos en el nivel que les haya correspondido el juez tener y asumir sus responsabilidades penales. Adrián, una consulta respecto a esto. Obviamente todo, hay mucha gente que ingresa a la carrera de Derecho, ya sea en universidades privadas o en universidades públicas. La actitud de esta funcionaria... O sea, ¿qué, ¿tú qué crees que les inspira a actuar de esa manera? ¿Que las lleva a actuar de esa manera? A personas como ella o muchas otras que, obviamente, el caso se ha hecho evidente con ella, pero no creo que sea la única. Sí, es un estudio propio de la psicología criminal en Bolivia, ¿no? Eh, y esto justamente pues, eh, eh, tiene muchos elementos de, de análisis, ¿no? El comportamiento, eh, un criminal. No solamente nacen las historias de la criminología, del estudio del derecho penal, han sido totalmente diferenciadas según los tiempos en los, cual, en los cuales se ha ido evolucionando este estudio. Entonces, eh, ha generado momentos diferentes en cuanto a ver las causales del por qué existen criminales. Pero se ha logrado coincidir a lo largo del estudio científico de la dogmática penal que el delincuente, el criminal... <coughs> Delinque, comete ilícitos, porque ese comportamiento deviene de elementos eh, psico ¿no? eh, psicosociales, es decir, eh, biopsicosociales. Pueden tener elementos genéticos, pueden haber elementos eh, psicológicos, ¿no? traumas, más suerte de alteraciones en las conductas en la primera, segunda infancia, o también sociales. En el caso de los elementos sociales, una persona que no tiene trabajo, que tiene necesidades, que tiene familia, pues a veces, lamentablemente, se dedica a actividades ilícitas. Por eso las, yo les decía, políticas de Estado, políticas públicas, políticas criminales, tienen que atender ¿no? esas necesidades de trabajo, fuentes laborales, para evitar que esa gente desempleada esté dedicándose, en algún caso, no es por supuesto una regla, dedicándose a actividades ilícitas. Políticas criminales, por ejemplo, también migratorias. ¿no? Estamos advirtiendo también que hay una gran cantidad en nuestros centros, en nuestros recintos penitenciarios en todo el país. ¿Cuánta cantidad de extranjeros hay? Claro, porque también estamos teniendo debilidades en el sistema de migración. Bueno, hay una suerte de, de, de estudios que deben ser analizados al respecto, pero cuando el criminal, por razones biopsicosociales, incurre en un ilícito, es porque tiene esa oportunidad, porque está viendo una forma rápida de hacer dinero, lamentablemente, e incurre en estas ilegalidades. Por ello, la normativa penal, el delito, el código penal, tiene dos fines y una complementación. Primero, el fin preventivo. Si yo sé que si robar un celular va a tener una sanción, entonces no lo hago. El poner en vigencia una ley está conteniendo determinado colectivo humano a evitar incurrir o atentar contra un bien jurídicamente protegido, la propiedad, pero si no me contiene, ¿no? si el efecto preventivo de la ley penal eh, lo vulnero, robo, entonces es deber meterme a un proceso para que finalizado el proceso se me sancione, sancione a esa persona que incurre en un delito el fin preventivo y el fin punitivo, sancionador. ¿A esto que hay que adherir? Que si es que se sanciona con 3, 5, 10, 15, 20 años de cárcel a, una, a un privado de libertad, a un sentenciado. Régimen penitenciario no está a cargo de la reinserción social. Es un mandato de la Constitución, trabajar en poblaciones vulnerables como lo son las personas privadas de libertad que significa reinserción social, que aquel condenado, una vez que cumple su sentencia, deba reinsertarse progresivamente, nuevamente a la sociedad. No, no significa que un criminal eh, que ha pues, eh, eh, ingresado por alguna causa, por algún tipo de delito determinada cantidad de años, eh, se deba quedar con ese estigma, ¿no? y nunca más dársele oportunidades de reinsertarse en la sociedad no, es una garantía también constitucional la reinserción social el problema es si estamos cumpliendo con la reinserción social vean este feminicida serial ¿sale para qué? para seguir generando delitos incumpliendo la norma pues no, tampoco tenemos ¿no? un trabajo debido en razón de la política criminal en cuanto a la reinserción social que es parte del régimen penitenciario una enorme debilidad que tenemos allí. Entonces, son diferentes factores que tienen que ser analizados, evaluados, para construir de manera conjunta, efectiva, rápida, una nueva política criminal estatal. Adrián, eh, nos vamos a ir un corte. Está muy interesante esta entrevista. Nos vamos a ir un corte y volvemos en breve, por favor. No nos dejes. Solo aquí, solo aquí Lengua de Trapo. Aquí aquí, Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo Querido Israel, hay palabras que, que se me han quedado mucho de lo que has dicho anteriormente Como que haya políticas de Estado? Tienes mucha razón en eso, porque la gente a veces comete ilícitos por la desesperación, por lo que no tienen que darle de comer a sus hijos porque está, como, como lo dijiste, porque está sin empleo y la desesperación a veces de tener plata fácil para darles de comer a tus hijos te hace cometer ciertos hechos que a veces son irremediables. Sobre lo que decías del régimen penitenciario, ahí, querido Israel, eh, si bien las, ahorita las cárceles están totalmente copadas, pero ¿será que todos los que han cometido ilícitos tienen que ir a la cárcel? ¿No hay personas que probablemente, no sé, están con, eh, tienen algún problema mental o algo y no sería otro el manejo con ellos? Actualmente en Bolivia, Joana, entre 16 mil a 17 mil, eh, privados de libertad están asignando el sistema eh, carcelario en Bolivia de esos casi 17 mil, lo decíamos 75% sin sentencia están detenidos preventivamente a lo más seis meses, es lo que dispone la norma, entonces en este momento para eh, pues, eh, eh, evitar que continúen en ese hacinamiento producto de actos ilícitos producto de eh, una serie de factores que promueven, que son elementos sustanciales al momento de, eh, de incurrir en una actividad delictiva. Manillas electrónicas. ¿Cómo es posible que hoy en día en el que estamos con el uso avanzado de nuestra tecnología, no, podía, no podemos comprar manillas electrónicas pa para que esas personas que están en las cárceles cumplan su detención, arresto domiciliario sin abandonar, sus inmuebles y tecnológicamente se puede comprobar pues lo tiene el sistema americano si el juez dispone que no salga de la casa, apenas este abandona su inmueble ya se genera una señal una, una, eh, una alarma ante el juzgador ante el sistema penitenciario y se dice, ha incumplido el mandato del juez ah, ahora sí vaya a la cárcel pero si no puede quedarse en su casa con una manilla electrónica entonces ahí ya la población penitenciaria puede reducir ¿Por qué razón? 75% de detenidos preventivos no tienen sentencia y tienen que estar a lo más en una cárcel seis meses. Primer elemento. Si consideramos que en las poblaciones penales en Bolivia existe un sistema de clasificación, ¿qué significa esto? El que En este momento, el que ha robado un celular está lado a lado compartiendo con uno que ya tiene sentencia por asesinato. Entonces... Esto es inconcebible, ¿no? El que está por estafa, condenado por estafa, está conviviendo con un procesado por narcotráfico. Adrián, Entonces, en no ese... No existe el sistema de clasificación. En eso también hay que trabajar. Adrián, en ese sentido, obviamente, sí está, no se los ha separado, si bien es cierto, a los reclusos. También propones esto del uso de manillas o de pulseras electromagnéticas que verifiquen eh, que, el, que el detenido en este caso se mantenga en el lugar donde debe eh, cumplir su condena domiciliaria. Pero has mencionado anteriormente que no hay la disponibilidad de personal para que pueda controlar justamente que estas personas cumplan su detención preventiva de manera efectiva. En ese sentido, ¿cuánto tiempo tú, que conoces mucho más de las leyes y de las implementaciones y de las reestructuraciones a nivel internacional, ¿cuánto tiempo crees tú y cuánto presupuesto se debería asignar y de dónde debería salir este presupuesto para que se hagan efectivas estas condenas? Voy a compartirles una, un caso hipotético. Lo hemos tenido en Bolivia el año 2020, cuando en un régimen de transición, efecto de la pandemia, disponen cuarentenas. Entonces, entre 30 60 días más o menos, hemos estado encerrados en nuestros hogares, en todo el país, seguramente en todo el mundo. El primer momento del de efecto de la pandemia del coronavirus. Esos 60 días, Joana, Patricia, eh, los plazos procesales, los procesos, eh, los juicios orales, ¿no? Se han suspendido de hecho. Se ha paralizado el sistema judicial en Bolivia. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces. No había normas, no había plazos que estaban venciendo, los juicios orales intempestivamente se han suspendido. Entonces, 60 días en los cuales no había aparato judicial para atender a la comunidad litigante. Si en este momento se sanciona y se aprueba una ley ¿no? de suspensión de plazos, puede, pues, hacerse efectivo un proceso de reestructuración judicial. Si ya en pandemia dos meses hemos Sobrellevado la situación procesal en Bolivia, suspendiendo plazos de hecho, emitiendo circulares porque no se podía trabajar, no podíamos acercarnos o tener contacto con otras personas. Efecto la pandemia, se ha quebrantado, en otras palabras, las, las reglas procesales en Bolivia. Ahora lo podemos hacer mediante ley. Dos meses, y en dos meses reestructuran el órgano judicial, comiencen por casa, tomen exámenes a los jueces a ver si están preparados para continuar en el cargo. Y si no, de manera paralela, realicen convocatorias públicas que se postulen nuevos profesionales y sean parte del cambio. Entonces, de manera efectiva se puede dar. No es una cosa impensable. Les estoy comentando, lo hemos tenido hace dos años en Bolivia ¿no? y todavía sin ley ¿no? por efecto de la pandemia. Hoy con una ley que se necesita solamente mayoría simple, no se necesita dos tercios, se puede dar y es materialmente posible a ese proceso de reestructuración judicial. No son hechos ideales, no son hechos lejanos. Hay formas, hay posibilidades por las cuales se puedan materializar al respecto. Doctor, ¿cuánto tiempo más o menos tomaría reforma, eh, hoy, cuánto tiempo tomaría realizar una reestructuración judicial? En esta etapa inicial de evaluación de desempeño de los jueces, Debe ser inmediato, ya no podemos esperar más. El pueblo está saliendo a las calles a protestar, demandando acceso a la justicia, protestando contra los malos operadores de justicia, ¿no? indignándonos todos porque estamos en alto riesgo, porque no sabemos que si estos jueces de ejecución penal, 18 en total, en todo el país, han liberado o no otro tipo de criminales que están conviviendo socialmente entre nosotros, sin cumplir sus penas privativas de libertad. Entonces... Eh, es un indicador que nos, nos llama muchísimo la atención. Si en estos dos meses que les propongo solamente de estructuración interna es posible, en los siguientes tres, cuatro, cinco, medio año puede ser posible primero limpiar la casa por dentro. Esto sumado a otro periodo similar de otros de otro medio año en el que se pueda consensuar vía un pacto político, un consenso con los los principales actores políticos pero además autoridades, como el caso, por ejemplo, ¿no? que hoy eh, se hacen muchos esfuerzos y se esperan grandes resultados del trabajo de la comisión que está realizando las auditorías jurídicas eh, con el Consejo de la Magistratura a esos juzgados de ejecución penal. Entonces hay elementos que pueden eh, generar unos indicadores interesantes de resultado en, eh, eh, en esa renovación, en ese cambio, en esa re reestructuración judicial eh, que necesitamos. Y el otro, el otro el otro siguiente periodo de seis meses, año y medio ya será, eh, pues se puede ya ya ya va a coincidir con la finalización del periodo de funciones de los actuales magistrados renovar las cabezas nuevamente vía voto judicial lo que hemos eh, dicho hace un momento entonces las condiciones en cuanto a tiempos pueden darse pueden ser eh, posibles aquí lo que debe primar son decisiones políticas de compromiso institucional e interórganos de poder para responder a algo que el pueblo hoy espera luego de indignarse por el caso del la feminicida serial. Justicia pronta, transparente y gratuita para Bolivia. Muchísimas gracias, Adrián. Ha sido muy interesante, como siempre, escucharte hablar sobre este tema que es uno de tus fuertes, por lo visto. Adrián, eh, hoy nos tenemos que despedir. El tiempo ya nos ha... Se nos ha acabado, no sin antes eh, decir, hacerte una última pregunta que me, espero me la respondas así brevemente. ¿Tú crees que los operadores de justicia estén dispuestos a aceptar esta, esta reestructuración? No tenemos por qué preguntarle si tiene la voluntad o no de ser parte de la reestructuración judicial. Aquí hay principio de legalidad y mandato de la Constitución. La Constitución dice... Justicia pronta y oportuna. Y si los actores políticos, miembros de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, consensúan una ley, pueden aprobar una ley. El operador de justicia, ¿qué hace? Cumple las leyes. Entonces puede someterse a este proceso de reestructuración judicial, indudablemente. Y más bien, deberían ser ellos quienes aporten, quienes sean parte de esta reestructuración y generando cambios importantes que también el pueblo, las comunidades litigantes conozcan que se están haciendo efectivas. Estimada Patricia, Joana, agradecida siempre por la invitación. A toda la audiencia, un cordial saludo. Bendiciones a sus hogares. Buenas noches. Muchísimas gracias, Adrián. Buenas noches. Gracias, querido Israel. Estamos segura que te vamos a tener prontito nuevamente en el programa. Esto ha sido Lengua de Trapo y muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros. Hasta el próximo sábado. Hasta la próxima con más de Lengua de Trapo.